No sé, no estoy, no, y no he conseguido, conseguido avanzar Me desespera, saber que tal vez no voy a lograr cargo con esa presión y la olla ya va a explotar Desde el comienzo sabía que era imposible triunfar Quise hacerlo pero no será hoy Soy siempre el perdedor estoy harto de llorar por rencor las cicatrices no sanan si lo dejo para mañana como llegaré a la meta hoy yo solo quiero concentrarme porque no es demasiado tarde el incendio vive en mí, pero voy a usarlo como combustible ya nadie podrá pararme todo el fin se me resbala tomaré una pala y desenterraré mis alas que se jodan los que podían los pondré de malas una oportunidad con eso me basta para acertar esta bala ¿Cuántos años todo esto me ha dado felicidad la meta no es lo importante cuando lo sabes disfrutar ¿Qué quieres el suicidio cuando tienes serenidad? Solo basta con ver de otra forma la vida para tener paz No soy débil para dejarme rendir A pesar que a veces piense que perdí Importante cuando lo sabes explicar ¿Qué quiere el suicidio cuando tiene ser Solo basta con ver de otra forma la vida para tener paz